Esta valla nace de las palmeras Euterpe, olea de Asea, que crece en Brasil, Trinidad Tobago, Surimán, Guyana Francesa, Perú, Colombia y Venezuela y que llega a alcanzar los 20 metros de altura, por lo que la recolección de sus frutos que suele hacerse a mano, se convierte en una tarea complicada y peligrosa. La valla de acai es redonda, de color violeta oscuro y de un tamaño pequeño, de unos 10 a 14 milímetros. De ella solo se puede consumir el 10%, que es el que corresponde a la pulpa, y el 90% restante es semilla. Además, es un alimento muy perecedero, lo pues que para su exportación es necesario transportarlo en cámaras refrigeradas o congeladoras, y si este aspecto no se cuida, puede disminuir su valor nutricional. Sus peculiaridades hacen que sea más difícil de comprar, pues, aunque ya están en aumento, todavía son pocos los establecimientos que lo tienen disponible. Por su sabor y sus propiedades, el acai se consume mucho entre deportistas, que les quieren después de los entrenamientos para recuperar la energía perdida. El fruto de esta palmera se ha puesto de moda en los últimos años por su utilización para la preparación de los conocidos smoothies, books y que se sirven en un bol con frutas y semillas. Este era el fruto elegido por sus grandes propiedades nutritivas, por su sabor delicioso y por su color púrpura, tan característico que hace su presentación digna de una foto de Instagram. Propiedades y beneficios del acai para la salud. El acai ha sido desde siempre utilizado por las hemias amazónicas tanto para alimentarse como para curar dolencias y enfermedades. Y se estima que los habitantes del río Amazonas beben al día hasta 2 litros de acai. En Brasil se usa el aceite de este fruto para tratar la diarrea. Las raíces suelen conocerse para elaborar una infusión contra laichs y tericias, y la infusión de las vallas de esta palmera ayuda a cicatrizar las heridas y úlceras de la piel. También se suele usar como remedio para la fiebre, la lesmaniasis e incluso contra las picaduras de serpientes. Pero más allá de los usos tradicionales que tiene el CAI, algunos estudios, aunque todavía muy escasos, han demostrado que las propiedades de los componentes nutricionales de este fruto lo convierten en un alimento interesante contenido en flavonoides, unos 44 gramos de antocianinas por cada 100 de acai unos antioxidantes que confieren el característico color a esta fruta tiene entre 15 y 30 veces más concentración de faunoide que el vino tinto, que ayudan a proteger el organismo de agentes dañinos. Mejora la salud cardiovascular, su contenido en fibras, fitoesteroles y grasas monoinsaturadas. Mejora la circulación y, según un estudio, tiene un efecto antioxidante en la sangre y el plasma. Tiene más proteína que el huevo. El acay es una buena fuente de proteína orgánica vegetal que no produce colesterol en la digestión y es más asimilable que el resto. Por ello es una opción que incluye una vez más en las dietas de los deportistas. Gran cantidad de fibra. Este carbohidrato ayuda al sistema digestivo a realizar una función y puede disminuir el riesgo de enfermedades intestinales y del colon. Omega 3, 6 y 9 El acai es rico en estos ácidos grasos esenciales tan importantes para tener una buena salud pues ayuda a crear y reparar las membranas celulares y a procesar otros lípidos Vitaminas A, B y C que fortalecen el sistema inmune, proporcionan energía y mejoran el aspecto de la piel ¿Cómo se toma el acai? El acai, como hemos dicho, es una fruta de la cual solo se aprovecha una pequeña parte. Según la FAO, este fruto se vende como pulpa congelada, en zumo, en jalea, en polvo o en comprimidos y se suele utilizar en helados, tartas, bombones, batidos o en barritas energéticas normalmente mezcladas con guaraná para aumentar su aporte de energía. El sabor de la calle es agradable y dulce, dicen que se asemeja al que tiene el chocolate mezclado con bayas o uvas con frambuesas. Y se trata de un sabor exótico que al parecer engancha pues todo el que lo prueba repite. Por su sabor y sus propiedades es muy consumido por deportistas que lo ingieren después de los entrenamientos para recuperar la energía perdida. Polvo de acai se puede añadir a zumos, leche, yogures o en la comida durante su preparación. Si eres de los pocos afortunados que puedes hacer a la fruta en bruto de la palmera, no dudes en incluirlo en tus postres y tus nutti books como si fuesen arándanos o cerezas. Aunque todavía hay pocos establecimientos que vendan productos de acai, los grandes supermercados incluyen una gama cada vez más amplia de productos exóticos donde suele encontrar tampoco parece interferir en el uso de medicamentos aunque si vas a realizarse una resonancia magnética deberá avisar del consumo de CAI pues puede alterar los resultados de esta prueba además en el caso de adquirir preparados que además de esta fruta contenga mezclas de otras sustancias como el guaraná hay que saber que un consumo excesivo puede afectar a la salud